Franco Macorizanos abordados por este medio calificaron el gobierno de Danilo Medina de esta manera. Estoy haciendo una sinvergüenza, aquí se está pasando mucho trabajo, aquí hay con de la vida, todo el mundo está volviendo loco, aquí la mayoría de gente tiene que hacerse robar para poder mantenerse. Lo que aquí tiene un, quiero hacer un trabajito. y por vía de gobierno no lo hace, porque el toda de la vida, no da para nada, todo le todo en el alto, hasta el agua difícil. Aquí no se le ha hecho caso a la delincuencia, aquí siempre hay. es un desastre total tiene miedo sale a la calle no sale porque el, el, el punto número uno es ese se le echó caso a la delincuencia entonces a cada rato mataron y mataron y mataron y mataron y nadie nada nada de nada nada de nada de resolver esa situación y imagínate lo llevan preso y a los pocos días para la calle otra vez a cometer más fechorías eso había que analizarlo porque no se puede uno lleva de los militares, uno dice que son buenos, otro dice que son malos. Hay que sentarse a analizarlo, a ver los pros y los contras de, del gobierno de Danilo. Pésimo, muy, pero muy pésimo. Eh, fíjate, si tú te pones a ver toda la delincuencia que hay, no hacen nada por la delincuencia, el acto de la vida, y todo, parece que no te tenemos que ir. Bueno, mi opinión con pésimo también, un gobierno muy pésimo. Si te fijas... Eso con los niños? ¿Qué ha dicho el gobierno de eso? Nada, absolutamente nada. Niños para atracar los órganos, ¿qué ha dicho la misma medida? Nada. Entonces, no son menos veces. Para mí, sí. muy mal, porque aquí hay una delincuencia extraordinaria. Usted no puede estar tranquilo, ni siquiera en su casa. A las 12 del día usted está medio nervioso, en la tarde también, a toda hora. Entonces imagínense, a mí me han atracado seis veces. Bueno, aparte de la mentira que ha hablado, de, de decir no me voy a reelegir y volver, yo pienso que un hombre debe tener palabras. Yo he votado por él a dos veces, pero el hombre tiene que tener palabras. Si usted dice no voy, no está supuesto después decir que va. Amigo, tú has hecho muchas cosas en, el, en tu pueblo, pero la masa pobre todavía tú la has dejado. Tú nomás estás con lo que más lo más pudientes. Trata la masa pobre también. Peor. Peor. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eh. qué? Este miércoles, día en que se conmemora el 175 aniversario de la independencia nacional, el presidente Danilo Medina presentó las memorias de gestión de su gobierno correspondiente al 2018 en su séptima comparecencia ante la Asamblea Nacional. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.